del PRM usó la violencia en el departamento de género, la fiscalía de allá que con todo y su ropa con la que fue agredida interior sexualmente fue depositada y esos datos, dice la acusación que fueron confirmadas por la cámara de vigilancia. ¿Qué es lo que le pasa a esta aves de rapaces cuando llegan al poder? Los aloca el al poder y cree que está en el poder, pueden hacer de todo. Eso es el lastimoso. Ya lo de Leonardo Faña, el director del Instituto Agrario Dominicano, ha suspendido. La Señora María Isabel Flores, encarnación, gerente financiera de esa entidad, está averiguando el procurador, o investigando más bien, el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Ser enviado al titular de la Procuraduría de la Corte para que continúe con esa pesquisa. Eso tiene que ser conocido, claro está, por el juez o jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que era la función de juez de la instrucción. Porque lo establece, para los que no saben, no son abogados, el artículo 159 de la Constitución, que son pues, las atribuciones de la Corte, ¿no? Conocer las apelaciones de la sentencia de conformidad con la. La ley, una breve explicación que doy para que lo conozcan y sepan más o menos. Ser en primera instancia de las causas penales, seguidas jueces de primera instancia, sus equivalentes, procuradores fiscales y a los ministros de organismos descentralizados, autónomos, como esta entidad, así como a los alcaldes, a los gobernadores y de los diferentes distritos y municipios. Y conocer sé los asuntos que le confiere de manera exclusiva la ley. Parece mentira, ¿no? Bueno, pues fíjense, hay una queja de los ciudadanos que el 900 o el 911 no escucha ni responde la llamada para denunciar ruido. El 911 no nos sirve para nada. Usted llama al 911 a los que no lo tienen instalado y no tienen su equipo sede en pueblos como este. Voy a poner el ejemplo. San Francisco de Macorís. Usted llama y la llamada suya acá en Santiago y de Santiago lo refieren a Santo Domingo. Y cuando vienen a devolver la llamada ha pasado media hora, 45 minutos y la gente se ha muerto en emergencia. No tenemos aquí un sistema es, que se inauguró, esa ambulancia y toda esa exhibición, ¿para qué fue? para basura entonces llaman y no responden y Hay los teléfonos que ha dado la policía que no funcionan nunca y el ciudadano que denuncia este tipo de cosas si usted va y denuncia una música, le llega primero el tiro del que denunció la música el botellazo y la pedrada que la policía o el 911 que no sirve para nada China donó más de 189 ambulancias, 200 millones de pesos. No se pregunta en qué demonios lo invirtieron. Sabrá Dios en dónde estará eso. Y aquí yo he probado en carne viva eso. Hemos llamado ante una emergencia que hemos visto el 911 y no llega nunca. Se lleva a la gente a los accidentados, se lleva quizá de un milagro. Se llega después de 45 millones de horas. Imagínense usted, ¿para qué sirve eso? Y hay mucha gente que intentó viajar, por eso los laboratorios estaban llenos, a los Estados Unidos parece que no escucharon lo que dijimos a los, los medios, que usted no puede entrar ya a los Estados Unidos de Europa sin llevar una prueba de coronavirus negativa 48 horas antes de salir. Y aún usted lleva hay una lista que tiene los Estados Unidos de países que usted va a hacer cuarentena cuando llegue a su casa, lo va a mandar para su casa. Por si acaso, la prueba es reciente, que es para el 15 días, que evolucione porque la, la negatividad eh, puede, falso negativo. Ustedes escucharon que las pruebas que se hacen del PCR eh, son efectivas solo en un 60%, o sea, en un 40% que no da resultado correcto. Ya usted sabrá. Aparece, y vámonos con el listín, señor director. El tristemente infausto recordado, Yanalán Rodríguez, procurador, dice que hay una campaña de crédito por caso de Debrex. Pero si Ángel Rondón dijo, señor ex procurador que usted le ofreció un acuerdo, si él metía a Luis Abinader, yo voy a enseñar la entrevista aquí, y él dio texto él me dijo, no hay unos chequecitos por ahí, que le diera en la campaña Luis, me ahí a a, a Chubasque me ahí a Andrés Bautista me ahí a Pacheco me está ahí a esa gente y él dice, y fue el que le sugirió el nombre, y dice, sí, sí, fue el que me dijo eso y por eso ya están ahí, o sea que está diciendo que esa acusación que hay contra esa... Persona va a caerse porque fue un acuerdo que le ofreció. Él dijo: Yo no tengo prueba de eso. Y él siguió hacia adelante como un mentiroso aliado a Danilo. Y usted sabrá si eso era el procurador, qué será lo que pasó en ese gobierno que se irá descubriendo. Buenas noches. Sí, cómo no, en un momentito. No es campaña de descrédito, es que si usted sirvió como agente del mal fue un mentiroso las acusaciones que usted hizo